Es un proceder que debe asumirse también a partir de saber que la minga no es una acción puntual, sino un proceso constante, un modelo de vida posible, como puede concluirse de las palabras del consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Asín Tutenas Libardo Hernández. Aquí lo que nos compartió sobre la reciente experiencia vivida en Bogotá. Eh, nosotros hemos venido conversando eh, con la organización en el marco del suroccidente y decimos a nosotros nos están matando. Entonces, temas, la vida, el territorio, la paz y la democracia que está en juego en este país. Salimos desde Monterilla y diciendo necesitamos al presidente Duque en Cali para que dé el debate político pero él nos está llevando a un tema reivindicativo que ese no es el tema el tema es un debate político de cara al pueblo en este caso a las organizaciones en el marco del suroccidente pero eso ya lo habíamos definido desde que salimos a Monterilla dijimos vamos a darle un margen, un espacio al presidente para que dé la cara en Cali pero salimos con, desde Monterilla con la plena claridad que si no llegaba en Cali nosotros llegaríamos a la capital, a la plaza Bolívar que es lo que hemos hecho hasta ahora En el marco del gobierno propio, nuestras autoridades son gobierno propio. Nuestras autoridades son jueces naturales, así lo concebimos nosotros en nuestro territorio. Entonces estamos hablando de gobierno a gobierno, pero el gobierno occidental no le quiere dar la cara ni quiere dar el debate político a nuestro gobierno indígena. Y como jueces naturales están en toda su capacidad y toda su eh, posibilidad, si así se puede llamar de alguna manera, pero también está en toda la facultad de hacer un juicio político eh, al presidente Duque por todo lo que está sucediendo en nuestros territorios y en todos los territorios a nivel del país. Bueno, la minga lo que sale de aquí en adelante es una agenda y una ruta porque la minga no termina aquí. Y a nosotros, nosotros tenemos claro que el posicionamiento político que hicimos ayer en la Plaza de Bolívar y eso lo traíamos claro desde, desde Cali. Con el presidente o sin el presidente, haríamos la posición política, que fue lo que hicieron ayer nuestras autoridades y las otras organizaciones. Yo diría que un mensaje que nos dan a nosotros las ciudad de Bogotá, de Soacha, eh, de Pusa, nos han dado un mensaje tan importantísimo, eso lo pone a pensar, nos pone a reflexionar a nosotros porque la gente tiene la esperanza, los ojos puestos en la organización, en este movimiento en, el, en la minga del suroccidente, la gente nos quedamos aterrados cuando llegamos acá a Bogotá que siempre lo hemos hecho cuando llegamos aquí entonces la guardia como un símbolo a nivel nacional y a nivel mundial porque así nos hemos, hemos ganado hasta un reconocimiento a nivel mundial pero el mensaje es que todos esos sectores que los trabajadores, que la gente, que los pensionados, que están de acuerdo con, con nuestra organización, con La Minga, la gente que vive en, el, en los barrios, en las comunas, gente pobre, gente que le, le toca rebuscarse, que toda esa gente se sume a La Minga y que no nos miren a nosotros como los violentos. Son muchas las lecciones, enseñanzas y retos que nos deja La Minga. Una y otra vez nos enseñan que solo actuando de manera hermanada, solidaria, resaltando lo común como lo fundamental y enfrentando el mal gobierno podremos construir una sociedad diferente. No le demos largas a este reto y asumamos desde ya el entretejido de agendas sociales, culturales, comunicativas y de todo tipo para que la justicia, la equidad, el trabajo de las mujeres sea reconocido y pagado, para que la protección de las y los mayores y de quienes apenas están empezando la vida sea parte de una cotidianidad valorada y reconocida en todos sus aspectos, para que la violencia machista no encuentre espacio, en fin, para que demos un paso adelante mirando con fijeza y sin dudar sobre el sur hacia el cual nos dirigimos, otra Colombia que sí es posible.